activas Poco tenía en cuenta dentro de las organizaciones, pero muy importantes para nuestros colaboradores. A continuación, eh, presentaremos eh, un ejemplo eh, de, la, eh, de una ejecución de una pausa activa. Un ejercicio que podemos realizar durante una pausa activa es el estiramiento de nuestros brazos, para el cual extenderemos el brazo hacia el lado contrario, Sostenemos durante 15 segundos y luego cambiamos al otro brazo. Sostenemos durante el mismo tiempo y hacemos las repeticiones cinco veces. Luego terminamos en nuestra posición inicial. Otro ejemplo de, de un ejercicio de, de las pausas activas en nuestro lugar de trabajo es el estiramiento de los hombros, eh, que se, se puede realizar de tres veces en cuanto a repeticiones de 5 a 10 segundos. Realiza de esta manera. Bueno, en el caso que deseemos realizar la pausa activa en nuestro lugar de trabajo o en nuestro mismo asiento, también tenemos opciones. En este caso vamos a proceder a estirar ambas manos, en sentido contrario una de otra, y tratar de estirarla en su propio sentido lo que más podamos. Este ejercicio lo llevamos a cabo durante 10 a 15 segundos y procedemos después de esto a cambiar el orden. Mantenemos nuevamente de 10 a 15 segundos en nuestro propio lugar de trabajo. Otro ejercicio que podemos realizar en nuestro puesto de trabajo es estirar nuestros brazos y nuestros dedos durante 10 a 20 segundos y lo realizaremos de una a dos veces. Tengamos en cuenta que mediante las pausas activas nuestros colaboradores van a reactivar su cuerpo y oxigenar su cerebro, lo cual nos va a ayudar a que regresen a sus actividades laborales con mucha más energía.